puertorriqueño, te habla Connie Varela, vicepresidente de la Cámara de Representantes. Te invito a participar este lunes, 25 de julio, desde las 3 de la tarde en el Capitolio a la conmemoración de los 70 años de nuestra Constitución. Ven, junto a tu familia y celebra con nosotros nuestra Carta Manda, documento que protege tus derechos como ciudadano. Te esperamos.